Nosotros como profesionales del derecho nos enfrentamos a distintas situaciones de carácter legal y en ocasiones a situaciones de carácter emocional de nuestros clientes por motivos de nuestra profesión. Pero cuando el ejercicio se involucra con sentimientos y emociones de índole personal o familiar de ese justiciable, pueden surgir controversias internas de carácter ético que pueden afectar la eficacia de ese abogado. Ahora que nos encontramos en este escenario actual, donde la pandemia del COVID-19 ha afectado a escala mundial y desde el ámbito personal, ha afectado a seres queridos cercanos, ya sea porque se han contagiado o en el caso más triste, porque se han ido de este plano terrenal. En ocasiones, dichas personas son familiares de ese abogado. Ahí es donde entra el dilema de cómo accionar desde el punto de vista profesional cuando las personas a quienes tenemos que asistir legalmente son nuestros familiares y más aún cuando se trata de una sucesión de un ser querido que ya ha partido. Por ello el día de hoy vamos a enfocar no un tema de carácter legal, sino más bien de carácter emocional y de contexto actual. ¿Cómo es la situación de la intervención del abogado en casos de herencias de sus propios familiares? Esto aquí en el TIC sucesoral de hoy. Los espero. Buen día mis estimados justiciables, yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sucesoral una de las secciones más destacadas de nuestro canal Socia y que trae para ti la mejor información técnica de carácter profesional en materia de sucesiones y herencias sin proponerlo tuvimos nuevamente una pausa desde nuestra última entrega esto debido a que estuvimos abocados a los preparativos de nuestro exitoso ciclo tributario de sucesiones que fueron una serie de cinco cursos en modalidad de webinar en zoom que dictamos en tiempo real el pasado mes de octubre del 2021 y que contó con un nutrido grupo de participantes que realizó su inversión para conocer el cálculo la determinación y la declaración en línea del impuesto sobre sucesiones, y que es uno de los temas más pedidos en nuestro canal, pero que es material exclusivo de capacitación de Sociedad, que por su extensión y su complejidad no se encuentra disponible en nuestros tips. Aún así, ya nos estamos preparando para llevar esa capacitación, ahora en modalidad virtual diferida para los interesados que no pudieron participar de ese y de otros ciclos que hemos dictado, para que puedas formarte en esta materia de asociaciones donde, cómo y cuando quieras. Para que puedas saber cuándo tendremos disponible esa serie de capacitaciones, te invito a que me sigas en nuestras redes sociales. O también nos puedas contactar a través de nuestro correo electrónico para que sepas más información sobre nuestras actividades y productos. Como dije en la introducción y pueden ver en el título de este video, hoy conversaré sobre un tema de carácter personal y es el hecho de la intervención del abogado en las herencias de sus familiares. Decidimos principalmente abordar el tema de hoy debido a que se han presentado casos recientes sobre este aspecto y además deseamos en Society dar un recordatorio para nuestros amigos y seres queridos que han partido en esta fecha del día de hoy, que es el Día de los Santos Difuntos. Aunque no lo crean, el ejercicio del derecho es un arte en la que la confianza juega un papel importante dentro de la relación abogado-cliente. Esto se asemeja mucho también en el campo de la medicina, la psicología, donde la relación médico-paciente se basa en dicha confianza. Como profesionales, al tratar el caso de una persona particular, ponemos empeño y ética en resolver el problema legal de nuestro cliente. Pero cuando el caso proviene de un familiar, y para ser más específicos, un ser querido cercano como una madre, hijo, abuelos, cónyuge, etc. Lamentablemente podemos tener fallas en nuestro accionar profesional. La situación se puede poner más compleja si hablamos de aquellos colegas que sufrieron la pérdida de un ser querido y ahora les toca como profesionales resolver los trámites respectivos de esa familia que ya se fue de este plano terrenal he tenido los testimonios de colegas que me han dicho Juan me encuentro en la misma situación que el médico de ahí viene mi comparación donde si es una persona particular yo puedo hacer un diagnóstico exacto y hacer la respectiva operación para salvarle la vida, pero si es un familiar cercano no voy a poder ni siquiera hacerle la incisión con el bisturí por miedo a lastimarlo o peor aún, matarlo. Así es tan de extrema la comparación para que puedan entender cómo se siente un abogado al enfrentar, por ejemplo, el hacer el papeleo de los trámites hereditarios de alguien tan cercano como lo es tu papá, tu mamá o un cónyuge. Estos testimonios y casos han surgido más a propósito de la situación sanitaria que ha producido la pandemia del COVID-19 y también otros motivos de carácter médico e incluso accidentes fatales donde ha habido casos de muertes de personas cercanas y lamentablemente se ha tenido que tratar con esos casos. Así tuve la oportunidad dentro de mi ejercicio y relación profesional el conocer dos casos que son los ejemplos más representativos de lo que estoy comentando hoy. Y el primer caso era de una dilecta justicial a la que llamaremos Jenny para preservar su identidad. La cual presentó su caso donde su cónyuge había fallecido recientemente por causa de un cáncer. Jenny se encontraba tan afectada que habían pasado meses del fallecimiento de su compañero y reconoció que no era capaz ella sola de abrir las carpetas con los documentos de los bienes porque la atacaba los recuerdos de su esposo. otro testimonio más palpable y es el que me expuso otra justiciable que llamaremos Elizabeth donde no tuvo ni una ni dos sino tres pérdidas familiares recientes en el lapso de un año y medio. Obviamente el golpe psicológico es más fuerte porque Elizabeth todavía lidiaba con el duelo y el trámite sucesorio de su padre cuando año y medio después debió enfrentar la pérdida tanto de su tía y su madre con un intervalo de apenas 12 días entre ambas pérdidas. Tal es el punto que cuando expuso su triple caso tuvo un pequeño dilema al momento de contratarme, porque en primera instancia se ofreció a tramitar el RIF sucesoral. Pero luego, pocos minutos después, cambió de parecer, pidiendo que yo realizara ese trámite, aduciendo que no se encontraba preparada aún para llevar un doble proceso de declaración de impuesto como profesional del derecho. Estos comportamientos encajan perfectamente en los supuestos, mira, que atentan en contra de nuestra eficacia y ética profesional, tales como, primero, falta de objetividad, segundo, temor de un dictamen o criterio erróneo, tercero, obstáculos para un buen proceder profesional, tales como la independencia para accionar, cuarto, no poder brindar una asistencia legal competente y continua. Es necesario comprender que estos comportamientos que acabo de comentar En estos dos testimonios son producto del duelo, luto y pena Por la pérdida de ese ser querido El duelo es un proceso normal La expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido Este incluye todo el proceso emocional de enfrentarse a una pérdida Y puede durar mucho tiempo este proceso involucra muchas emociones, acciones y expresiones diferentes y todas ellas ayudan a la persona a aceptar la pérdida de un ser amado. Con frecuencia el luto acompaña al duelo. Mientras que el duelo es una experiencia y un proceso personal, el luto es la manera en que se expresa el duelo y la pérdida en público. El duelo y el luto suceden durante un periodo que se llama pena la pena se refiere al tiempo cuando una persona experimenta tristeza después de perder a un ser querido psicológicamente una de las características que le ocurren en una persona que tiene un proceso de duelo es de presentar problemas para pensar y concentrarse y recordemos que nuestro ejercicio profesional como abogados requiere de pensamiento y concentración para leer documentos, interpretar leyes y realizar trámites sean administrativos o judiciales. Y más si se trata de un trámite sucesorio de ese familiar fallecido de cuyo duelo está viviendo ese colega. El hecho de ser abogados no nos hace infalibles ante el dolor de un escenario como este. Por eso deseo recomendarte estos sencillos consejos. Primero, acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Segundo, cuídese a usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio y descansar le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Tercero, no pases tu proceso de duelo en soledad. Necesitamos contacto interpersonal. Otra cosa es que retiramos de nuestros momentos de soledad para pensar, recordar y hasta llorar. Pero no sonaremos una pérdida si no es a través de la relación con otros. No importa si se hace por medios tecnológicos de comunicación, aunque la presencial es importante. Cuarto, rememore y celebre la vida de su ser querido. Puedes hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La elección es tuya, solo tú sabrás cuál es la forma más significativa a ti mismo de honrar esa relación única. Quinto. Buscar el apoyo profesional, si es necesario. Y no solo nos referimos al psicólogo, sino también del abogado, más si es conocedor del experto en temas hereditarios. Este podrá orientarte, formarte y reforzar conocimientos que te dejarán enseñanza de cómo llevar tu proceso sucesoral. Y además, te servirá de capacitación cuando estés en plenitud de facultades emocionales, para llevar casos de índole similar para tus futuros clientes. Por último, y lo siguiente no está dentro de esta lista, pero sí te quiero dejar una experiencia personal. Cuando falleció mi abuela materna, mi madre estaba muy triste por la pérdida y acudió a un sacerdote amigo a quien le expresó su sentimiento de dolor. El padre le dijo, hija mía, tu mamá está más viva que nunca y está al lado de papá Dios gozando de su gloria. Te pido que ya no te vistas de negro. Sé que estás de duelo, pero el recordarla con alegría hace que nuestra difunta se sienta mejor en su viaje por no verte tan triste. Mi justiciable, independientemente de tu creencia religiosa, te puedo decir que el alma de ese difunto estará más vivo que nunca si celebra su vida. Y rememoras los eventos bonitos de su existencia Tal como te lo dije en el consejo número 4 Tomar previsiones sobre esta situación A pesar de lo sensible o dolorosa que pueda ser Es la medida más necesaria Y también el hacerse acompañar en este proceso Es altamente recomendable No solo el acompañamiento Sino porque el criterio de dos profesionales del derecho Y hablo de asistencias legales Es más o mejor que uno solo por esos motivos de que cada día estoy convencido que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras me encuentro agradecido con ustedes mis estimados por seguir nuestros contenidos te invito a que me, te sigas formando y si te ha gustado este video regálanos un gran like jurídico esto nos impulsa a seguir trabajando y no te olvides de suscribirte a nuestro canal social Hat. Recuerda que es gratis y para seguir nuestros nuevos videos dale click a la campanita de notificaciones y te llegará el día que subamos nuevo material. Recuerda de seguirnos por nuestras redes sociales para que tengas noticias de nuestras actividades y si requieres contratar el servicio profesional de asesoría, puedes contactarme por nuestro correo electrónico. Mis amigos, les deseo que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TIC sucesoral.